Hola, soy Oscar García de ALSLE. Bienvenidos a una playlist de RedBot RedBot es nuestro pequeño robot hecho con Arduino utilizando una aplicación Android controlada con una aplicación vía Bluetooth. Vamos a aprender todos los pasos necesarios para hacer este robot que es sumamente genial e interesante y después puede servir mucho para aprender los conocimientos básicos de, de Arduino, de Android y otra cosa que les va a servir mucho en el camino. El robot se puede controlar utilizando la pantalla táctica con interfaces bien interesante y amigable o el acerómetro poniendo el celular para que el vehículo nos siga. Vean también el robot con toda la velocidad. Es posible ponerlo que vaya bien rápido o bien lento hacia un lado o hacia otro. Vamos a liberar una serie de videos con cada uno de estos pasos para que vayamos entendiendo poco a poco. Si a usted le interesa o quieren aprender más, por favor suscríbanse y vean esta playlist completa porque vamos a mostrar diferentes cosas. Si tienen alguna duda, por favor pongan comentarios debajo. Todo el código, diagramas y aplicación va a estar en la, en la descripción para que lo puedan descargar. Y esperamos en el futuro poder subir esta aplicación a la Play Store para que la puedan descargar. Pero si ustedes la quieren desarrollar, vamos a enseñar estos videos cómo se desarrolla y cómo se crea para que ustedes me lo puedan aprender a programar en Android. No se preocupen, que todos los videos vamos explicando paso por paso de manera más amigable posible esto. Lo que hemos hecho en este primer video es ver el funcionamiento y qué necesitamos para poder trabajar este proyecto. Por favor recuerden que lo pueden obtener todos estos productos en la parte de descripción en una tienda llamada ALSLB Que nosotros mismos vendemos <coughs> o en diferentes lugares Todos los componentes son similares, también pueden buscar en SPARFONE Que es el distribuidor que nosotros utilizamos para poder traer todo este montón de cosas muy por muy buena calidad Primero que nada necesitamos un chasis, nosotros vamos a usar el black chasis Que es el chasis que distribuyen en este momento Sparfo. Cualquier chasis se les puede servir ya sea de plástico, sea de metal o por último una caja de cartón no importa realmente, solo depende de la estática o como quiera que se vea Nosotros usamos el Black chassis sí. porque es muy fácil de armar Solo se une con las cosas, con la manita y ya queda muy bien armado Para nuestro cerebro usaremos una placa Arduino, en este caso un Arduino 1. Perfectamente se puede con cualquier otra placa, no necesariamente esta que estamos usando en, otro, en nuestro caso Puede ser un Leonardo, un Mega, un Due, un Jun, un Micro, un Pro, un Lilipa Vamos a usar Arduino 1, todos los demás serían muy similares si los tienen ustedes a la mano Tengan un poquito de cuidado si tienen un arruino que no es original o es falsificado Porque podría tener problemas con la fuente de alimentación Por revisen eso antes de empezar el proyecto Una parte muy importante de este proyecto es la alimentación Porque es necesario poder tener energía suficiente para poder moverse Hay diferentes soluciones que voy a mencionar en este momento Una es usar una Una, una, una, una, una. una es utilizar una batería cuadrada con una batería de 9 voltios aunque es una batería muy fácil de utilizar recomiendo no usarla porque es el costo es mayor que la energía que te da por lo cual recomiendo utilizar de 4 a 6 baterías AA para poder alimentar tanto las llantas como el arduino esto lo veremos en el diagrama en unos momentitos, los motores en este caso, los motores que vamos a utilizar son unos motores de agua que son los más comunes y fáciles de utilizar para hacer proyectos de electrónica. Los motores no pueden ser controlados directamente por Arduino, tenemos que poner un estapa de potencia o algo para evitar que el Arduino se queme. ¿Por qué? Porque los pines de Arduino no pueden dar su corriente necesaria para poder controlarlos, con lo cual usaremos un driver para controlarlo Usaremos un puente H, cualquiera puede servir en este caso. Nosotros usaremos el de Spark. para comunicarnos. Usaremos un Bluetooth. Cada de todos los Bluetooth son seriales, ya sea el HC-06, el HC-05 o los que trae Sparfon como el Silver o el Gold. Pueden añadir más cosas para que sea más bonito. En mi caso le he puesto un escudo que se llama Port shield para que sea más bonito y más decente. Ahí ustedes pueden poner esto sobre una breadboard o en una tarjeta o una galleta que ustedes hagan personalmente. Empecemos con el diagrama. En nuestro caso usaremos un Arduino Uno que el que usaremos es el RedBot, que es el que distribuye Sparfo pero un Arduino Uno o compatible puede ser totalmente igual lo primero que hay que conectar es su alimentación por lo cual hay que tener mucho cuidado con cómo se conecta si nuestra batería es de 4 o de 6 AA tiene barril o se puede conectar al jack que trae incluido el Arduino hagan de esa manera si no lo trae y son cables pelados o cables con jumper conéctelo de la siguiente manera el Tierra o negativo, conéctelo al Tierra del Arduino y el, el positivo de que viene de la batería no lo deben conectar al positivo del Arduino, debe ser conectado al voltaje de entrada o el VIN. Repito, si ustedes tienen un barril, conecten a través del barril, si no, conecten el VIN al positivo que viene de la batería. Con esto le darán energía al Arduino y se encenderá cuando tenga la batería conectada. También esta alimentación la usaremos para encender los motores en la parte de energía de los motores veamos cómo se conectaría en este caso el driver que es el driver que maneja la corriente para poder contar los motores el driver tiene dos lugares de alimentación uno es la alimentación lógica que tiene si que venir de arduino y la otra alimentación de poder que ya tiene directamente la fuente de poder, que en este caso son las baterías. Aquí tengo una imagen ahorita, se si pueden ver, de cómo es el driver visto hasta arriba. Tenemos BM o voltage del motor, o voltaje del motor, que aquí vamos a conectar directamente a batería. El VCC, el voltaje normal de lógica, que es de, Daniel, de los 5 voltios de Arduino. El GND, que tiene que tener todos los GND unidos. Tenemos A1 y A2, que son para el motor 1, y B1 y B2 para el motor 2. También tenemos la lógica de control de A1, a 2 y AB2 Que son la lógica del motor 1 y la lógica del motor 2 Tenemos un GND y otro GND acá para poder un montón de redundancia Solo van a conectar solamente uno Pero si querés podemos conectar todos tranquilamente Este driver trae algo muy interesante que no traen muchos Que es PWMA y PWMB. Eso lo haremos en el próximo video Pero es básicamente controlar la velocidad de los motores, y GTA que nos permite poder decir si queremos lógica normal o invertida, esto no lo vamos a utilizar mucho. En base a nuestro conocimiento empecemos a armar esto, vamos a hacer primeras conexiones con el motor, el diagrama completo estará en la descripción, el primer pin es el de voltaje del motor que vamos a traerlo directamente desde la alimentación al Bain. segunda fase puede entender quién es cada alimentación es puesto la rosada que es el voltaje de la fuente y rojo el voltaje desde el arduino los tierras los negativos o el negro todos deben estar conectados entre sí tanto la fuente como el voltaje de la tierra como el voltaje de diferentes lugares tiene que ser siempre unidos porque los tierras todos van a ser negros para mostrar que están unidos aquí abajo unir el tierra con otro tierra a un lado expuesto alimentación del Arduino, al otro lado he puesto alimentación desde la fuente. Si no, el primer pin necesita alimentación de la fuente. El siguiente es la alimentación lógica o desde el Arduino. Y el siguiente es el tierra. Con esto tenemos ya conectado el lado izquierdo, que es todo lo de lógica o potencia del lado del motor. Ahora vamos con la parte lógica, que iría conectado hacia el Arduino. Podemos usar cualquier pin que queramos, no tenemos ni una distinción. Solo recomendar no utilizar el pin 0 y 1, porque son los pines que se utiliza para manejar la comunidad serial. En mi caso, como ya lo armé, en mi carrito que ando yo armado, voy a utilizar algunos pines que ya seleccioné. Ustedes seleccionen los que les parezcan más prudentes, los cuales no me acuerdo cuáles son. Aquí está la forma como yo lo armé, como pueden ver un no solo desorden que se ve acá Me sale mucho más fácil el programado aquí en el chip por lo cual lo salió de esa manera Y también cometí un pequeño error que, bueno, lo solamente a nivel de código Que es que TVA lo conecté a un pin Perfectamente lo puedo conectar a 5 voltios para la lógica normal Pero yo pondré alto o, o activo en el pin, por si pensar en el futuro cambiarlo Como digo, esto depende de cada driver este es el más común que he encontrado, por lo cual puedo utilizarlo. Pero no se preocupen, si tienen otro tipo de driver, veremos cómo utilizarlos en los próximos videos. Tengo el 6 y el 7 conectados directamente al PWMA y al PWMB porque tienen características especiales, que tienen una señal llamada PWM. De ahí los demás, los utilizaré como digitales para trabajarlos de manera más correcta. El modo Bluetooth, como veremos en los próximos videos, tiene muy cuatro pines que son GND o tierra, voltaje, o VCC, y TX y RX. Esto nos permite comunicarnos y mandar mensajes a través del modo Bluetooth. Casi todo el Bluetooth, sin importar cuál sea, utilizan este mismo formato, por lo cual vamos a jugar que nos parezca mejor. Pero al momento de conectarlo con Arduino, tenemos dos opciones que podemos utilizar. Una opción es utilizar el pin RX y TX, que es la comunicación serial que atrae real el Arduino o utilizar otros pines, yo no recomiendo utilizar 0 y 1, acepto que no puedan hacerlo en mi caso el escudo, el escudo que tengo yo, trae un conector especial, que donde podemos conectar ya directamente a TXRX solo tengo que poner encima, pero yo no recomiendo esto, prefiero mejor utilizar cualquier otra pareja de pines porque si lo hago con 0 y 1, cada vez que yo suba código a mi de volver a subir el código y eso da un poquito de hueva tengo que quitar el bluetooth, subir el código, ponerlo nuevo, arrancar iniciarlo y así pasar por lo cual recomiendo usar cualquier pareja de pines excepto 0 y 1 para que TX y Rx y yo en el diagrama acá voy a poner otra pareja para que ustedes lo puedan seleccionar por cual cualquier número que quieran es a nivel de programas que veremos nosotros después cómo utilizarlos por lo cual yo usaré 2 y 3 para la comunicación serial Ah, tenemos el lechón de conectables y conexiones Como digo, le vamos hasta la parte de abajo Recordando los pasos más importantes de esto Es uno, tenemos una limitación Que la limitación va a servir para encender el arduino Y también de los motores Dos, tenemos la limitación del arduino Que va a servir para encender el bluetooth Y la lógica a otro driver Tenemos un driver que encarga manejar la potencia Que hay muchos en el mercado para eso Y usamos un arduino 1 para este proyecto En los próximos videos veremos paso por paso cómo ir programando esto para el cual usaremos siempre este diagrama que está aquí para trabajarlo. En la parte de abajo está la descripción. La imagen de esta para que la puedan descargar y trabajarlo. Tienen dudas o sugerencias por en los comentarios de abajo. Bienvenido a la playlist. Y esperamos que puedas aprender mucho con esto que vamos haciendo. En los videos siguientes vamos a empezar a por amar de verdad. Y a poder hacer diferentes cosas muy pero muy geniales. Soy Chepe Carlos de Resolver, No lo podemos fijar. No estudio. Nos vemos en el próximo video. Adiós.